Este video educativo tiene como propósito darte un panorama general sobre las características de un diagnóstico cultural. El diagnóstico cultural es un estudio sistemático sobre una situación, con el propósito de describir y explicar alguna problemática o necesidad, con el objetivo de generar orientaciones para el desarrollo de proyectos de intervención sociocultural. A diferencia de una investigación de mediano y largo alcance, el diagnóstico tiene una temporalidad relativamente corta y el manejo, interpretación y presentación de la información debe estar orientada a identificar coyunturas que permitan plantear propuestas e gestión cultural. Hacer un diagnóstico cultural implica tecnológicos, humanos y organizativos, detectar necesidades y problemáticas, así como su priorización, Hacer un análisis de las oportunidades y amenazas, tanto internas como externas. Y finalmente, generar las bases para la creación de escenarios posibles. A nivel general, existen tres niveles en los que se puede aplicar un diagnóstico cultural. El primer nivel son los grupos sociales. Pueden ser grupos de jóvenes, personas de la tercera edad, obreros, científicos, artistas, madres de familia, etc Segundo, son organizaciones e instituciones, como lo son las asociaciones civiles, las casas de cultura, institutos, escuelas, entre otros. Finalmente, el tercer nivel tiene que ver con las comunidades, municipios y regiones, esto es, del ámbito territorial, ya sea a nivel municipal, estatal o nacional. En cualquiera de estos niveles, el diagnóstico debe considerar de manera general los siguientes elementos. Antecedentes. Esto es el análisis de cómo se ha llegado a tener esta situación que tenemos actualmente. La problemática, o sea, la situación-problema que se desea transformar o mejorar a través de su intervención. Contexto: Son los factores que intervienen, tanto propios como ajenos, para el buen funcionamiento del futuro proyecto de intervención. Prospectiva. Quiere decir visualizar escenarios posibles. ¿Qué pasaría si la situación sigue así? ¿Cómo se podría mejorar? En la actualidad existe una amplia bibliografía sobre el diagnóstico social, entre los que se encuentra el cultural. Sin embargo, para fines de esta asignatura identificaremos tres tipos. Modelo tipo monografía, modelo tipo sistema de información cultural, y modelo tipo análisis de la problemática sociocultural. El modelo tipo monografía tiene su antecedente en la realización de estudios monográficos de las comunidades, cuya intención es conocer todos los recursos y variables que intervienen en el desarrollo comunitario. En ese tipo es necesario investigar a la comunidad de manera general para tener una visión amplia de todos los ámbitos, el económico, el político, el cultural, etc., una característica de este modelo es que es meramente descriptiva, por lo que se da un gran cúmulo de información que puede ser utilizada en la creación de actividades precisas a partir de los indicadores detectados. Pero poseer una gran fotografía de la comunidad no brinda información dinámica y poco puede aportar para el análisis causal de los problemas y situaciones y mucho menos facilita ejercicios de perspectiva. Los indicadores que se consideran en ese tipo de diagnóstico van a estar determinados de acuerdo a los ámbitos que se desea analizar. Podemos identificar dos tipos de diagnósticos monográficos. Uno, la monografía general, que recolecta información para tener un conocimiento general de la comunidad y considera los ámbitos social, político, cultural, geográfico y ecológico. Dos, la monografía temática, que solo considera indicadores que estén relacionados con el ámbito concreto que se considera diagnosticar. Al centrarse solo en elementos que le interesan al gestor cultural, le permitirá conocer los factores que pueden ser usados para la creación de programas y proyectos culturales, esto es, hacer una descripción de los recursos, la oferta, las potencialidades que existen, eh, ya sea en la comunidad o en la región en la que va a estar. El modelo tipo sistema de información cultural es similar al de la monografía, pero con la peculiaridad de que se utilizan indicadores relacionados no solo con los recursos con que se cuenta, sino también con indicadores que brindan información estadística incluso sobre economía de la cultura. Los resultados son documentados y catalogados en una base de datos que pueden presentar la información de acuerdo a ciertos criterios de búsqueda y análisis de datos. Un ejemplo de este tipo de estudios lo puedes observar en el documento Atlas de Infraestructura Cultural que se encuentra en los recursos informativos. Para conocer un sistema de información cultural, te recomiendo consultar la página del sistema de información cultural del CONACULTA. Finalmente, el modelo tipo de análisis de una problemática cultural no tiene indicadores predeterminados sino que tienen que ser construidos por el gestor cultural a partir de la problemática que detecte. En ese sentido, la investigación que se realiza es para saber el estado de la cuestión de una problemática cultural de una situación, una institución, comunidad o región, e identificar coyunturas que permitan intervenir para modificar o conservar una realidad. A nivel general, independientemente del modelo de diagnóstico, el proceso de diseño y ejecución de un diagnóstico cultural implica las siguientes acciones. 1. Identificación de la problemática y preguntas de investigación. A partir de una exploración preliminar, se trata de conocer algunos de los elementos que componen la problemática o necesidad que se desea diagnosticar. La información que se recabe deberá ayudar a conocer cuál es la problemática y un breve acercamiento al entendimiento del por qué se ha dado así. De la misma manera, se debe identificar cuál es la importancia de hacer un diagnóstico al respecto y el uso que se le podrá dar a esa información. La conformación de estos datos iniciales ayudará a tener claridad sobre qué es y lo que se sabe y lo que hace falta por conocer y de esa manera poder plantear las preguntas de investigación, las cuales serán la guía para el diseño de la investigación y de la recolección de datos. 2. Definir el nivel y sujetos de diagnóstico. Seguramente la problemática seleccionada tendrá muchas aristas, por lo que se debe definir el nivel y el sujeto, esto es el grupo social, la organización, la institución, la comunidad o el municipio, al que deseamos poner atención en nuestro diagnóstico. 3. Formulación de los objetivos. Se deberá definir el objetivo general y los específicos de la investigación. El primero es lo que pretende llegar a ser la investigación en general. Y los segundos son parte de los elementos que se considera analizar o que se requiere hacer para lograr el objetivo general. Puede llevar verbos como analizar, valorar, estudiar, diagnosticar, etc. Se formula de la siguiente manera, verbo de acción más, qué se quiere hacer más, para qué, más, en dónde. 4. Delimitación espacial y temporal del estudio se deberá delimitar la temporalidad que pretende analizar la investigación diagnóstica, esto es, ¿qué tan atrás será conveniente ir para hacer el diagnóstico? ¿Dos meses? ¿Un año? ¿Cinco años? También se delimita el alcance geográfico del diagnóstico. Dicha delimitación deberá ser congruente con la definición del problema, si es un barrio, una colonia, un municipio, etc. También se delimita el objeto de estudio, esto es, en lo que se basa